muchachos el día de hoy les voy a presentar cuál es el método más eficiente para obtener cartas nuevas en marvel snap basado en cálculos matemáticos muchachos antes de proceder tengo que darle un agradecimiento muy especial a la web marvel snap zone porque ellos la verdad se han rifado bastante sacando muchos cálculos para poder establecer los verdaderos valores tanto de los bundles de los tokens, del oro del crédito y con eso poder determinar cuál es la mejor forma para poder obtener nuestras nuevas cartitas dentro del juego una vez que nosotros hemos terminado toda la serie 3 se podría decir que hemos llegado a la parte ya más avanzada del juego donde comienza la lucha por conseguir cartas de serie 4 y serie 5 en este caso acá nos preguntamos cuál es la forma más eficiente de poder conseguir estas cartas y aquí muchachos se va a notar la diferencia en el progreso de cuentas entre el jugador que tome solamente el camino de abrir solo reservas de coleccionista o el jugador que aparte de abrir reservas de coleccionista esté tratando de buscar el mejor valor en los bundles para poder obtener tokens. Muchachos la información que van a ver a continuación tiene bastantes cálculos y números pero no se preocupen que yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y digerible posible para que se pueda entender mejor y así podamos tener más en claro todo lo que les estaba hablando hace un momento muchachos y ahora vamos a comenzar entonces con la primera parte que vendrían a ser los cálculos en qué se han basado ellos para poder hacer todos estos cálculos y ellos acá te han presentado cinco condiciones en los cuales se han basado para hacer todos estos cálculos que van a ver luego en este caso dicen que el primer la primera condición es que toda la serie 3 tenga que estar completa esto qué quiere decir que todo lo que van a ver ustedes es para el jugador que ya completó la serie 3, pero no se preocupen, ustedes en algún momento van a completar la serie 3 y esto, esta información que les voy a comentar les va a servir un montón para poder eh, progresar mucho más rápido con su cuenta en la obtención de nuevas cartas, así que ustedes atentos, porque así no estén en serie 3, de todas maneras esto va a ser muy importante de ver. La segunda condición es que el rango 90 hayan alcanzado el rango 90 y, y les den justamente esos 500 oro que da el rango 90, así que todos esos cálculos los recuerden están hechos en base a esa condición. Eh, la tercera condición vendría a ser que todas las misiones durante toda la temporada las han completado. ¿Esto qué quiere decir? Las seis misiones que van saliendo día a día, todas esas, esas misiones las han estado haciendo sin problemas. Ahora, la condición 4 es que el oro no haya sido gastado en cosméticos. No gastaron en ninguna variante el oro que ustedes tienen y simplemente lo han ahorrado durante toda la temporada. Luego dice que en la parte número 5, el farmeo de cofres de temporadas o el gasto de dinero no no están considerados en estos cálculos, muchachos. Y aquí vamos con la segunda parte. Esta parte es un poquito más complicada porque acá entran en el tema de los cálculos y las conversiones, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo posible. Acá lo que ellos te dicen, basado en previos cálculos que ellos ya han hecho en otros artículos, uno de oro equivale a 0.3 de tokens, uno de crédito equivale a 0.24 o 0.23 de tokens. Ahora, el token, una unidad de token equivale a 4.16 de créditos o también una unidad de token puede equivaler a 3.33 de oro estos datos van a ser muy interesantes porque gracias a esto nosotros vamos a poder calcular de manera independiente cualquier paquete y con eso sabremos cuánto es el ratio realmente que nos está dando en tokens con relación a cada unidad de oro gastada y así poder determinar si ese paquete realmente vale la pena o no por cierto, y esto es muy importante señalarlo, en el caso del oro que dice 0.3 de tokens, Marvel Snapson ha basado todo su cálculo de la compra de oro en la tienda justamente, ¿no? Por dinero y también en la conversión que hay cuando tú compras misiones con oro. Muchachos, y aquí vamos con la tercera parte y esto tomen lo más que todo como un dato de referencia. Miren, estos cálculos recuerden que están hechos en base a las personas o jugadores que ya completaron la serie 3, ¿sí? Por esa razón es que van a ver que un cofre acá está dando 100 114 De tokens en promedio Que la verdad un jugador que no tenga La serie 3 completa, esto, este promedio Jamás lo va a tener, pero como estamos Hablando de que ya completamos la serie 3 Pues un cofre te va a dar en promedio 114 Tokens y también al mes O por temporada nosotros vamos a poder Conseguir hasta 65 Cofres en total Bien muchachos y aquí yo les voy a enseñar cómo Ustedes de forma independiente pueden sacar Los cálculos de los bundles que van Saliendo y ver realmente si les conviene O no, miren esto es bastante bastante sencillo aquí como ustedes pueden ver ellos te muestran un cuadro donde se encuentran varios de los bundles que ya han salido anteriormente vamos a agarrar el bundle de las vacaciones cibernéticas que era el bundle el primer bundle que salió del juego que era el que venía la variante de apocalipsis que costaba 7500 de oro ellos acá te dicen no esta variante esta este paquete o este bundle Costaba el precio en oro 7500 de oro no Un precio aproximado de 107 dólares Te daba una cantidad total de 5275 tokens de coleccionista ¿Y cómo han establecido eso? Porque eso la verdad no daba Tú me vas a decir tío Pero en el paquete yo recuerdo que daban 3000 de tokens Y estaban dando 9500 de créditos Bueno aquí es donde viene la cosa buena Muchachos y aquí les traigo mi calculador al lado derecho de la pantalla Para que puedan ver cómo voy a hacer este cálculo lo que creo que es lo que ha hecho marvel e snapson acá ellos lo que han hecho es 9500 créditos lo han multiplicado por 0.24 que es la base justamente de créditos por tokens y con esto tenemos un resultado de 2280 tokens convertidos de créditos 9500 créditos representan 2280 tokens luego que ha pasado los 3000 tokens que estaba dando este paquete que les he mencionado vamos a sumarlos acá y estaría dando en total 5.280 tokens Si nos vamos más abajo, acá vamos a ver la pantalla que te, da, que te está dando en total 5.275 tokens Que digamos que es muy similar al resultado que ha salido aquí, es una diferencia bastante mínima Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos después? Estos tokens totales que acaban de salir lo van a dividir entre el precio en oro. En este caso el precio en oro del paquete de tokens vendría a ser de 7500 de oro. Entonces dividimos 5280 de tokens entre... 7500 de oro y vas a tener el ratio justamente de tokens por cada unidad de oro gastada, en este caso va a salir 0.704 o 0.7 para redondear que vendría a ser 0.7 tokens por unidad de oro gastada, si ustedes se dan cuenta en este cuadro, en los que tienen el ratio más alto ahorita en tokens por unidad de oro gastado, vendría a ser las vacaciones cibernéticas y vendría a ser justamente el nacimiento de pool, Esas, esos dos bundles hasta son los que tienen el mejor ratio de tokens por unidad de oro gastada después acá hay algo que sí tengo que mencionar porque de todas maneras seguramente este dato lo están viendo y si ustedes se han percatado aquí muchachos acá existe un ratio de 1.1 o sea pasamos de 0.7 a 1.1 y qué cosa es lo que te da 1.1 estamos viendo que el pase de temporada dice que te está dando 1.1 en ratio de tokens por unidad de oro gastada. Eso quiere decir que ese es un montón. Eso es demasiado. Acá qué es lo que te dice Marvel Snapson. Si tú compras un eh, pase de temporada por 10 dólares. Tú puedes convertir todos los recursos recibidos por 767 de tokens y esto hace que el pase de temporada sea un 54% más valioso que la mayoría de bundles que existen hasta el momento en términos de tokens por dólar gastado incluso sin tomar en cuenta el valor de la carta del pase de temporada pero aquí la verdad no sé realmente si marvel e Snapson ha hecho bien el cálculo yo espero estar equivocándome realmente pero aquí hay algo bastante raro porque ellos te dicen que tú puedes llegar a obtener 167 de tokens ¿Cómo han llegado a ese resultado? Porque a ver, vamos a vamos primero Veamos lo que tú puedes recibir Por comprar o por gastar estos 10 dólares En recursos del pase de temporada Tú puedes recibir 900 de oro y 300 de créditos De lo que pagaste verdad? Porque esas son las recompensas Que se puede reclamar los que han pagado El pase de temporada Si tú me dices 1200 de oro y 2600 de créditos Eso es en general pero si tú solamente hablas de las recompensas de paga que son reclamados solamente para aquellos que pagaron el pase de temporada vendría a ser 900 de oro y 300 de créditos y ahora regresemos a las conversiones que ha hecho marvel e snapson para poder hacer este cálculo del pase de temporada si nosotros tenemos 900 de oro de lo que pagamos del pase de temporada y esto lo multiplicamos por 0.3 que vendría a ser eh, conversión en tokens tendríamos en total 270 tokens convertidos en 900 de oro y ahora vamos a tomar esos 300 créditos que nosotros recibimos del pase de temporada de paga y lo vamos a multiplicar por 0.24 que vendría a ser la misma conversión que utiliza Marvel e Snapson acá y tendríamos 72 tokens convertidos de créditos ahora estos 72 tokens los vamos a sumar a los 270 tokens que hemos tenido anteriormente y nos va a dar un resultado total de 342 tokens y ahora bajemos un ratito si ¿sí? bajemos un ratito acá a la parte del cuadro donde estamos viendo justamente la equivalencia ellos acá en el pase de temporada le han puesto el precio en oro, 700 de oro porque es lo que equivale en el precio en dólares 10 dólares equivale a 700 de oro pero tú realmente puedes conseguir más cosas que te da el pase de temporada entonces, para que ellos hayan establecido digamos el ratio lo han, eh, lo han comparado con 700 de oro el precio entonces, yo tengo 342 tokens en total y lo voy a dividir voy a hacer este ejercicio de dividirlo entre eh, 700 de oro ¿Verdad? Y acá me va a salir que tengo un... Acá me va a salir el ratio y el ratio me sale de 0.48. Yo no sé la verdad cómo ellos han logrado el 1.1. Porque miren, aquí yo les voy a leer el mismo párrafo que ha escrito Marvel Snapson donde está hablando justamente del cálculo que están haciendo para poder establecer el ratio del pase de temporada. Y aquí te dicen lo siguiente, como se indicó anteriormente, si un jugador compra un pase de temporada por 10 dólares, entonces de todos los créditos y oro recibidos por la parte pagada del pase de temporada, recibirá 767 tokens de coleccionista a la tasa de conversión estándar de 1 de oro a 0.3 tokens de coleccionista y es prácticamente lo que yo he hecho es basarme en lo en el ratio mismo que ellos han puesto acá en la tasa de conversión y en basarme también en todos los créditos y oro recibidos por la parte pagada, no por todo sino solamente por la parte pagada y me sale un resultado diferente al que ellos están poniendo acá, lo que, lo que yo estoy entendiendo con el ejercicio que yo acabo de hacer es que el el ratio sale 0.48 muy diferente al 1.1 que ellos me tratan de decir aquí ahora si yo quiero que me salga 767 tokens en total para poder hacer esta conversión o algo cercano a eso tendría que hacer lo siguiente vamos a ir nuevamente a la parte de la conversión y vamos a poner aquí el cálculo vamos a borrar esto y no vamos a poner vamos a hacer lo siguiente vamos a poner 900 de oro por 0.7 en lugar de 0.3 si ponemos en 0.7 la conversión y no por 0.3 como ellos dijeron más abajo va a salir en total 630 tokens que han sido convertidos de 900 de oro ahora si yo sumado a eso le agrego los 300 de créditos que igual se tienen que agregar 300 de créditos por 0.24 va a salir en total 72 ahora 72 más 630 va a salir en total 702 que digamos que ya se acerca un poco más al resultado de 767 de, de tokens totales y si esos 702 yo lo divido entre 700 de oro me saldría un total de 1, que en este caso vendría a ser la conversión o el ratio perdón, el ratio de tokens por cada unidad de oro gastada y ahí podría digamos eh, entenderse el por qué sale un resultado cercano o sale un resultado similar al resultado que ellos han tenido acá pero ahora yo digo, por qué ellos le han multiplicado la conversión o por qué ellos han multiplicado esta tasa de 0.7 en lugar de haber multiplicado por 0.3 tokens, lo cual ellos mismos te dicen acá, entonces me parece no sé si ha habido un error de cálculo o yo estoy mal interpretando realmente toda la información que hay acá muchachos, ustedes mismos me pueden decir seguramente en los comentarios pero me parece, desde mi punto de vista parece que está equivocado ese cálculo y de repente lo deben, lo deben replantear o en todo caso tendrían que decir que la tasa de conversión estándar es de 1 de oro a 0.7 pero es que no tendría sentido porque la tasa de conversión normal es de 0. es de 1 de oro por 0.3 tokens y en base a eso yo he hecho ese cálculo y me sale mucho más y me sale con una taza de convers, o perdón, con un ratio de 0.48. Es disculpen que me haya extendido un poquito en esto, pero la verdad quería resaltarlo porque esto de acá a mí, por ejemplo, no, no me parece del todo claro. Y de todas maneras era bueno poder resaltarlo para que de repente por ahí, no sé si alguno de ustedes, eh, yo me, me encantaría poder estar equivocado y decir que yo me equivoqué, ellos hicieron el cálculo correcto, pero acá eh, no estoy viendo que ellos hayan hecho eh, dentro del, del punto de vista que yo les estoy dando, basándome en los propios cálculos de ellos en la propia tasa de conversión parece que le ha salido distinto y con un ratio distinto al ratio que yo les acabo de presentar, pero esto sí muchachos para dejarlo en claro, si es que realmente ha habido un error por parte de Marvel Snapson de todas maneras este pequeño error no desacredita todo lo demás que ellos han hecho, todos los cálculos que ellos hayan hecho, porque esos cálculos que han hecho si sí los he estado verificando y si sí estaban bien hechos, solamente que acá me fijé que algo no andaba bien entonces es bueno siempre poder resaltar esas cosas, eh, de todas maneras siempre eh, el, el error es humano, no todos somos humanos y podemos cerrar, yo incluso me puedo haber estado equivocando ahorita con el cálculo y de repente me testigos tío, no, ellos están en lo correcto y estás equivocado, pues házmelo saber por favor en los comentarios porque parece que al menos desde mi punto de vista no es así muchachos y aquí nos vamos con la parte número 5 que vendría a ser el total de créditos que puedes obtener en la temporada y aquí ellos te dicen, durante la temporada un, un jugador de rango 90 va a obtener en total 24.435 créditos y entre paréntesis ellos te dicen, no estos créditos de aquí Acá, también incluyen aquellos que hayan sido abiertos de la reserva de coleccionistas o sea las recompensas en créditos de reserva de coleccionistas están también sumados en este total de créditos que vendrían a ser 24.435 y acá te ponen un datito que bueno es un dato menor realmente que te dicen completando todas las misiones un jugador podrá conseguir al menos el nivel 50 del pase de temporada muchachos y aquí pasamos a la sexta parte que la verdad este cuadro está bastante bonito pero voy a tratar de explicárselo con mis propias palabras porque acá hay muchos números y se ve medio complicado de entender Pero como ustedes pueden ver acá Hay una columna que dice Ratio Que esa es la parte más importante que hay que ver Después lo demás aquí, la segunda columna te dice el tipo de jugador Y luego acá te están poniendo los recursos y las conversiones Ahora, en la primera columna del Ratio Va a depender de en qué ratio Tú te encuentras para poder hacer Para maximizar digamos la cantidad de tokens Que vas a poder farmear al mes Ahora va a depender del ra el ratio Que tú tienes y el tipo de jugador que tú seas Vas a ser jugador free to play no Si digamos que tienes el ratio más bajo de 0.3 Y eres jugador free to play Vas a tener una cantidad de tokens total menor Al jugador que compró el pase de temporada Que está con el mismo ratio De 0.3 Ahora el ratio de 0.3 va a ser ¿Por qué? Porque tú el oro que tienes acá, acuérdate que tú puedes farmear ahorita, Si digamos que nos vamos a la parte free to play, si tú estás en el lado free to play hiciste 24.436 de créditos totales durante toda la temporada y 5.211 de oro, ahora este oro si tú lo conviertes o lo o compras o actualizas misiones con este oro solamente vas a hacerlo bajo el ratio de 0.3 de tokens por unidad de oro gastada, entonces ahí es donde vas a tener todas estas conversiones y te va a salir el 7163, que ese es el número que ellos han hecho basado en los cálculos entonces, acá vendría a ser, digamos, esta última fila vendría a ser la forma más ineficiente en la que tú podrías subir o en la que tú podrías adquirir tokens durante todo el mes y ahora muchachos, vamos a la segunda fila, igual veamos la parte del free to play, el tipo de juego free to play imagínate que con esos 5211 de oro, en vez de gastarlos en comprar misiones, lo gastaste en comprar estos bundles, que te están dando un ratio de 0.7 tokens por unidad de oro gastada esto quiere decir que vas a tener un progreso mucho mayor en tokens acumulados o en tokens obtenidos durante todo el mes en comparación con el jugador free to play que solamente compró misiones a 0.3 de ratio de token por unidad de oro gastada, imagínate acá la diferencia 9247 de tokens aquí en la segunda fila del free to play comparado con la tercera fila del free to play que es 7163 de tokens y acá en esta fila primera vendría a ser el ratio más alto de tokens de 0.9 tokens por unidad de oro gastada. Siempre y cuando encuentres bundles que tengan ese valor o sea que tengan ese ratio que no van a ser todos seguramente habrán o existirán algunos que pondrán más adelante pero ellos están poniendo digamos la situación más ideal ¿no? que es la primera fila la situación normal que se está dando ahora una situación real donde si sí estamos viendo este tipo de bundles y digamos que esta es la peor situación donde el jugador no se ha informado lo suficiente o recién ha entrado al juego y de repente no ha visto mucha mucha información al respecto y de repente piensa que gastando misiones por oro es la manera más eficiente de poder progresar en el juego y poder obtener más cartas muchachos entonces ahora toca la parte de la conclusión si nos basamos en esta lógica de cálculo donde ya tenemos toda la serie 3 completa hemos llegado al rango 90 competitivo hemos comprado el pase de temporada y hemos gastado todo nuestro oro comprando misiones todos estos recursos que vamos a obtener aquí durante toda la temporada se van a convertir en 65 cofres y esto va a ser traducido en un total de 7410 tokens en promedio ahora nos movemos al segundo escenario donde todo va a permanecer igual solo con la diferencia que nosotros no vamos a gastar esta vez el oro en comprar misiones en consecuencia vamos a poder abrir en total solo 51 cofres y estos cofres nos darían en total 5864 tokens en promedio ahora todo ese oro que nosotros hemos juntado es un aproximado de 6111 de oro ahora qué vamos a hacer vamos a buscar Justamente el mejor paquete que esté a ese precio que te pueda dar el mejor ratio de tokens Digamos que por ejemplo nosotros estamos comprando el paquete de Sunspot Que te estaba dando en total unos 3916 tokens ahora si hacemos la suma de los tokens obtenidos de estos 51 cofres más los tokens que te estaba dando el paquete de sunspot va a dar un total de 9.780 tokens entonces muchachos para cerrar esto de una vez si nosotros nos vamos al primer escenario donde hemos gastado nuestro oro comprando misiones vamos a tener un total de 7.410 tokens durante toda la temporada mientras que en el segundo escenario gastando todo nuestro oro en un bundle donde nos dé un ratio mayor a 0.7 vamos a poder obtener un total de 9780 tokens con estos tokens obtenidos podrías comprarte una carta de serie 5 una carta de serie 4 y encima te sobrarían algunos tokens y esto es algo bastante significativo para una cuenta en la obtención de cartas nuevas directamente de la tienda de tokens en lugar de estar buscando estas cartas de serie 4 y serie 5 a través de la apertura de cofres entonces muchachos queda demostrado que el segundo escenario va a ser mucho más eficiente y va a ser mejor para el progreso de tu cuenta en términos de obtención de cartas nuevas en lugar de solamente estar gastando todo el oro en la compra de misiones pero algo que hay que tener muy en cuenta es que no todos los bundles que te ofrezcan tokens son buenos bundles. aquí lo que hay que hacer es determinar el ratio de tokens por unidad de oro gastada en cada bundle para saber realmente si es bueno o no si te está dando de 0.7 a más y es un bundle decente que puede valer la pena comprar pero si te está dando menos de eso ahí tú tienes que ya valorar si realmente te gustan las, los cosméticos que te está dando el bundle y pues si no simplemente esperar hasta que salga un bundle que pueda ofrecer mucho más estoy viendo que en los paquetes que van a salir ahora en este mes de marzo que viene van a haber varios bundles que incluyen tokens pero el problema es que no han salido todavía los precios completos de estos bundles para poder sacar los cálculos si gustan puedo hacer un vídeo donde puedo cuando ya salga la información completa obviamente de estos bundles puedo hacer un vídeo y ahí les puedo decir más o menos cuáles son los bundles que mejor se pueden aprovechar con el oro o con el precio de oro que se pueden estar vendiendo ya saben si tienen cualquier duda o consulta muchachos lo pueden hacer en los comentarios les agradezco mucho se si han llegado hasta aquí yo sé que la información ha sido un poquito densa pero he tratado de hacerlo lo más simple posible para que pueda entenderse bien y para que se pueda saber realmente cuál es el camino a seguir para que su cuenta pueda progresar de una forma muy óptima y así ustedes pueden tratar de tener la mayor cantidad de cartas posible esto va a diferenciar mucho entre un jugador que quiere realmente ser competitivo y un jugador que solamente se va a quedar de manera casual en el juego esto va a hacer que uno se acelere más y que el otro pues vaya a paso más lento entonces ya saben muchachos, espero que se haya entendido esto bastante bien. He tratado de, de tomarme bien el tiempo para poder explicarlo lo más claro posible. Estoy de todas maneras en, mi en la plataforma morada. Ahí les dejo el enlace en la descripción de este video. Por si tienen cualquier duda, lo pueden dejar también ahí en el chat. Ustedes pueden ir por las noches, de lunes a viernes estoy haciendo stream. Y pues lo puedo atender sin ningún problema. Así que ya saben, nos vemos allí. Un abrazo para ti.